Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Gracias por acompañarnos a conocer el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven en las redes sociales y a través de la señal en vivo de www.enlacetelevision.com. Es momento de que conozcamos nuestros titulares. Autoridades entregaron declaraciones sobre la captura de un hombre en el barrio 16 de marzo y quien sería integrante de una subestructura urbana del Clan del Golfo. En Sabana de Torre fue capturado un hombre de 29 años de edad por ser responsable directo de un secuestro en el 2019. El sujeto es integrante del ELN. Estudiantes de la institución educativa Intecoba continúan en cese de actividades. Expresan que el retorno a clase se dará luego de un inventario que realizaran en la institución. Faltan 12 días para las elecciones presidenciales. Las autoridades entregan declaraciones sobre el despliegue que se dará en Barranca Bermeja y la región para garantizar la seguridad a la ciudadanía. En los deportes, conozca cómo desde casa puede realizar ejercicios bajo la asesoría del entrenador Lam Henry Morales. Isabela Fallad es una joven deportista del distrito que se perfila como promesa en el taekwondo. Joven de Club Star BMX participaron en el torneo de bicicross en la ciudad de Bogotá, donde obtuvieron varios podios. Y al cierre, el corregimiento del centro cumple 98 años, este 21 de mayo y por esta razón han dispuesto una agenda de actividades recreativas y culturales. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. con el desarrollo de la información y mucha atención que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Carmen de Chucurí reportó dos personas desaparecidas por una luz de tierra. Los organismos de socorro y la comunidad en general adelantan labores de búsqueda y rescate en esta jurisdicción. Esta situación se registra tras las fuertes lluvias registradas la mañana de este miércoles que provocó nuevamente esta emergencia. Con esta ya son dos las personas desaparecidas. En total son tres y por cuenta de una avalancha y este nuevo deslizamiento registrado. Aún no encuentran el cuerpo de un hombre adulto mayor quien fue el primer caso presentado. Las autoridades trabajan en las labores de búsqueda, varias veredas ya se encuentran incomunicadas por cuenta de esta fuerte ola invernal registrada en esta municipalidad de Santander, en el Carmen de Chucuri. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de acuerdo al reporte de las autoridades sobre esta emergencia que se registra en el municipio, municipio del Carmen de Chucuri.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 Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos desde las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Seccional Magdalena Medio, eh, CTI de Barranca Bermeja, en donde hace pocos minutos el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, Coronel Siervo Tulio Roa, entregó declaraciones sobre lo que fue el operativo el día de ayer, en donde se capturó a un presunto integrante del Clan del, clan del Golfo, subestructura urbana quien se encontraba en el barrio 16 de marzo, aseguró el coronel que se afecta de manera directa esta subestructura. Una operación conjunta, coordinada e interinstitucional con nuestra Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de un individuo conocido con el alias El Zarco. Este individuo pertenecía a la subestructura Luis Alfonso Echavarría del GAO, Clan del Golfo. Este sujeto tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir. El comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional aseguró que esta persona era conocida en el mundo delictivo con el alias del Zarco y que llevaba dentro, aproximadamente 10 años dentro de esta organización. Afirmó además que sería el responsable de ordenar la incineración de varios vehículos, tanto en el sur de Bolívar como en Barranca Bermeja, en el marco del paro armado de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Aproximadamente 10 años en la estructura y quien era el que coordinaba y se desempeñaba como cabecilla urbano de esa estructura y también cabecilla de finanzas de esa subestructura del Clan del Golfo. Así que es un golpe contundente, no solo a las finanzas, sino al mando y control de lo que tiene que ver con la subestructura Luis Alfonso Chavarría en el Magdalena Medio, especialmente Barranca y el sur de Bolívar. Esta autoridad aseguró que se afectó de manera directa esta subestructura urbana, ya que esta persona sería el cabecilla y también sería el encargado de las finanzas. Además aseguró que eh, uno de los cabecillas también es alias Pepe y que van tras de él. En este momento, como les expliqué, ese era el cabecilla urbano, que eh, coordinaba toda la parte urbana de esa subestructura y también el cabecilla de finanzas. Eh, nos queda seguir capturando... Eh, a alias Pepe, que es el cabecilla principal, vamos por él, Te, tendrá que entregarse, someterse a la justicia, o si no también pues, correrá la misma suerte. Eh, quedan algunos otros cabecillas, pero este es un cabecilla muy importante, porque al capturarlo se afecta directamente las finanzas y el mando y control, sobre todo aquí en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En este momento los que han venido a Barranca Bermeja los hemos estado capturando, hay algunos que se esconden acá como ese cabecilla, no sabemos que tuviera estructura armada aquí dentro, pero ese sí estaba y por eso lo capturamos acá en Barranca Bermeja. Nosotros seguimos trabajando, tenemos unas labores de inteligencia para seguir afectando eh, bien fuerte a esta estructura del Clan del Golfo que pretende venir a instalarse en el Magdalena Medio. Dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades en el marco dentro de este hecho, de la captura de este presunto integrante del Clan del Golfo, está determinar, ¿Cuánto tiempo llevaba esta persona, alias Arco, en Barranca Bermeja? Esto es todo por el momento. Compañeros, con la cámara de Osmar Cetuaín, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias, Yajaira, por la información y mientras estos resultados operativos se dan en Barranca Bermeca, en el municipio de Sabana de Torres, se reporta la captura de un hombre de 29 años de edad por ser el responsable directo de un secuestro registrado en el año 2019. El sujeto es, según las autoridades, integrante del ELN. Un hombre de 29 años de edad fue capturado en Sabana de Torres por tropas del GAULA Militar Santander junto a unidades del CTI por ser integrante del Frente de Efraín Pavón Pavón del ELN. El hombre es señalado por secuestro extorsivo y otros delitos. En Sabana de Torres, eh, ayer con tropas del GAULA Militar Santander, en, con el CTI del GAULA y apoyo de la Policía Nacional, se logra la captura de un individuo perteneciente a al frente Efraín Pavón Pavón del ELN esto en el área o en lo que tiene que ver con las redes de apoyo al terrorismo este individuo de 29 años fue capturado por los delitos de secuestro extorsivo eh, tentativa también de secuestro porte ilegal de armas porque se le incauta una pistola con su, un arma corta perdón con su proveedor y sus municiones pero lo más importante es que este individuo participó directamente en el planeamiento y la ejecución del secuestro de un importante empresario santanderiano en el año 2019. Con este individuo que se captura ayer, ya son dos sujetos que están capturados por esos mismos hechos ya que en el 2020 se había capturado a alias el mono. Este hombre, según el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, estuvo involucrado de manera directa en el secuestro de un empresario en el año 2019. Como siempre les digo, la Policía, el Ejército, la Armada, la Fiscalía, necesita de la información de la comunidad y agradecemos a la comunidad toda la información, todas las denuncias que hagan contra estos individuos que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de estas poblaciones y de esta región. Siempre vamos a necesitar de la comunidad y les pido que por favor cerremos filas en contra del delito, cerremos filas en contra del crimen y cerremos filas en contra de aquellos individuos que quieren atentar contra la misma comunidad. Entre todos entre todos podemos hacer las cosas más fáciles y les vamos a hacer la vida imposible a estos delincuentes. El hombre capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos de secuestro extorsivo y agravado, extorsión en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego y municiones. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa Agende en su cita, visiten www.crom.com.co. En otras noticias, los familiares de Oscar Giovanni Roa se encuentran preocupados por su hermano, quien se encuentra desaparecido desde hace cinco días en el distrito. Familiares del señor Silvio Giovanni Roa Rey se encuentran preocupados desde el pasado sábado 14 de mayo en las horas de la noche, cuando Silvio Roa no regresó a su vivienda. Hermano del muchacho que está desaparecido, Silvio Giovanni Roa Rey, él vive en terrazas del puerto en la invasión en la invasión que está a la parte de atrás de las terrazas. ¿Qué pasó? Él se encontraba en casa de una vecina y le dijo a la vecina que, que traía para la cena para que comieran todos ahí para que cocinaran para todos y la vecina le dijo que trajera un arroz unos huevos y unos plátanos él salió a la tienda mas no no regresó más según el hermano mayor del desaparecido, dice que Silvio Roa, de 40 años, salió a la tienda a comprar la cena en el barrio Terrazas del Puerto y no regresó a dormir. Actualmente sus familiares desconocen su paradero. Y a la, los comandos de policía y tampoco a los hospitales y tampoco se encuentra. no sabemos nada de él desde el sábado. A cualquiera que de repente lo vea o algo nos comunique por favor. Eh, cargaba unas botas su, color negro creo. Un jean y una chemise color amarilla. ¿A qué se dedicaba? Él es amul, vendedor amulante, él vende limones en la calle. Los familiares de este hombre piden el apoyo de las autoridades y de la comunidad que conozca el paradero de Oscar Giovanni Robarrey, quien se encuentra desaparecido en Barranca Bermeja hace cinco días. Estudiantes de la institución educativa Intecoa continúan en cese de actividades. Expresan que el retorno a clases se dará luego de un inventario que realizarán en la institución. Luego de los acuerdos pactados por el gobierno distrital, donde se contempló el regreso a clases desde el pasado lunes 16 de mayo a la fecha, los estudiantes de la institución Intecoa continúan el cese de actividades. Manifiestan que habían solicitado iniciar las clases el jueves 19 de mayo. ...para poder realizar el inventario y la entrega de la institución y que por esta razón continúan cerrada la puerta de la institución. La respuesta a la insistencia por parte de la, de la administración distrital es una respuesta al acoso por parte de la rectora. Se le insistió repetidas veces que volviéramos el día jueves, porque esto se iba a generar. ¿Por qué? Porque la, la institución hay que limpiarla, la institución hay que dejarla totalmente como nosotros se, la, se nos entregó, hacer inventarios, a dejar escrito en minutas. Todos esos procesos no son cosas que se puedan hacer de un momento para otro. Se les pidió comprensión a la rectora, al secretario que se nos dijo que no, que volvíamos sí o sí el miércoles. Eso es resultado del acoso, eso es resultado de malentender. Están diciendo que, está, que hicimos daños dentro, dentro de toda la institución. Les invito incluso a que entren y presencien los supuestos daños. La rectora de la institución también manifestó que luego de una reunión con los representantes de los estudiantes se había pactado el regreso a clase. Ayer hubo una reunión de dos a uh... Entrada de la tarde, de las horas de la tarde eh, y como pueden eh, corroborar en la circular, la firmaron los niños que estuvieron en, la, en el diálogo con el señor secretario y con el equipo de secretaria de Educación. Hubo una circular que se firmó, está firmada por el Contralor Escolar, yo se las puedo permitir, por el veedor, eh, por la veedora ambiental y por la presidenta del Consejo Estudiantil. Entonces, en ese sentido se convocó a, a los estudiantes porque estuvimos en la, mesa de acuer, en la mesa de diálogo en el día de ayer con esa eh, pues, anotación de que íbamos a retornar a clases. Padres de familia que llegaron a dejar sus hijos manifiestan su inconformidad frente a esta situación, teniendo en cuenta que las directivas de la institución hicieron circular un comunicado donde informaban el regreso a clases. Creo que son más que todos los del grupo de 11 de que no dejan de entrar a los niños, igual... Mis hijas, mis hijas tienen que caminar, yo las hago levantar desde las cuatro y media de la mañana para que vengan a estudiar, igual que estos, todos estos niños y algunos que gastaron los padres transportes para que los niños vengan a estudiar y estos pelados ahí no dejan de entrar a los niños, o sea, me parece una falta de respeto, entonces que hicieron un llamado para que los padres vinieran a apoyar aquí, para que dejen de entrar a los niños, exigir que dejen de entrar a todos los niños, no solamente a mis hijas, a todos, hablo por todos, y qué hacen ellos, no dejan de entrar, o sea, esto no es protesta porque ya llegaron a un acuerdo, ya firmaron todo para que los niños retornaran, retornaran a clase porque ya es muchos días perdidos de clase. Hasta las instalaciones del centro estudiantil hizo presencia el secretario de educación Omar Prada para conocer de cerca las razones del cese. Una vez que ya existen acuerdos con los representantes de esta institución, el secretario manifestó que la finalidad es que el retorno a clases sea desde el día de hoy. Esta semana hemos estado todos los días en las instituciones educativas, visitando con unas mesas de trabajo, realizando ya esas particularidades en cada institución. Ya con la institución educativa Intecoa estuvimos el día de ayer reunidos con los representantes de los estudiantes. Se llegó a un compromiso de que el día de hoy se iniciaban clases. Frente a esta situación, pues estamos observando que algunos estudiantes han estado en la institución, y no han permitido el ingreso, estamos revisando eso, vamos abiertos al diálogo, vamos a hablar con los muchachos, vamos a dialogar con ellos ahorita en la mañana para que miremos los compromisos que fueron establecidos el día de ayer con el personero estudiantil, con el representante de los estudiantes, para hacer un diálogo abierto. Asimismo, aclaró que es la única institución que no ha regresado a la normalidad educativa. El secretario de Educación, la rectora del Colegio Intecoba y representantes estudiantiles esperan llegar a un final acuerdo que permita el regreso a clase. Faltan ya 12 días para las elecciones presidenciales y las autoridades ya entregan declaraciones sobre lo que será el despliegue que se dará en Barranca Berbeca y la región para garantizar la seguridad a la ciudadanía en estos comicios. A 12 días de las elecciones presidenciales que se harán en el país, el comandante de la quinta brigada del Ejército Nacional habló del plan Democracia que se desarrollará en esta primera vuelta. En Santander se trabaja con la Policía Nacional para la protección en cada puesto de votación. La primera vuelta eh, presidencial tenemos un gran dispositivo en todos los 100 municipios que le corresponden a la quinta brigada en este caso para santander eh, donde estamos con policía nacional en la protección de todos los puestos de votación con las mesas de votación correspondientes tenemos empeñados un total de más de 3.500 hombres de la quinta brigada en esa tarea tan especial invitamos a la comunidad a que salga a ejercer su derecho, al, su derecho al voto, que salgan libremente a ejercer el derecho al voto. Los soldados y policías y en general todas las fuerzas, eh, de la, de todos los miembros de la fuerza pública están trabajando arduamente para que esto se logre en tranquilidad y, y en paz. Sobre si hay o no riesgo electoral en algún municipio de Santander, el coronel Tulio Roa aseguró que está activada la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. En el departamento está en Puerto Wilches, Barranca Bermeja y Bucaramanga. La alerta temprana que emite la Defensoría del Pueblo, la 004, en el caso de Santander tenemos Puerto Wilches, Barranca Bermeja y Bucaramanga, pero no alertas tanto de que vaya a haber alguna acción, de los grupos armados organizados en contra de estos comicios electorales sin otro tipo de alertas que de pronto ale, eh, alteran el orden público por lo cual tenemos unos dispositivos especiales en esos tres municipios Más de 3.500 hombres y mujeres estarán en todos los puestos de votación en el departamento para garantizar el libre desarrollo de estos comicios Nosotros tenemos en la quinta brigada más de 3.500 eh, hombres y mujeres empeñados en este el dispositivo es un plan especial que se ha hecho, que se viene preparando desde el comienzo de año para todas las elecciones y en este caso para la primera vuelta podemos decirle a los santandereanos que tenemos todos los puestos eh, de votación con seguridad, ya sea de policía más que todo en la parte urbana o en la parte rural del, del ejército y la armada nacional. Así que tenemos todos los puestos eh, asegurados, eh, vamos, eh, estamos en control de todas las vías también y pues los soldados están en todos los lugares de Santander, así que los invitamos de nuevo a ejercer su derecho al voto. La invitación de las autoridades es para que la ciudadanía salga a votar con confianza este próximo 29 de mayo. Una mujer habitante del barrio María Eugenia denunció a través de Enlace Noticias el hurto del que fue víctima mientras se movilizaban su motocicleta. Hace el llamado a las autoridades para que ejerzan control frente a esta problemática de robos con golpes y raspaduras en su brazo y pie derecho. Y Corso Corzo Mejía cuenta que fue víctima de hurto la madrugada de este lunes cuando iba de regreso en motocicleta a su casa ubicada en el barrio María Eugenia tras dejar a su papá hospitalizado en una UCI de la ciudad. Afirma que dos hombres que se movilizaban en una moto la hicieron caer para hurtarle sus pertenencias. Yo me dirigía del hospital hacia mi casa pues por mi, porque mi papillito está en, en la UCI. Desde el hospital me vine y pues Yo siempre en el trayecto pues trato de ir lo más rápido posible Como para no darle pie a, a alguien que esté por ahí esté, sí, Eran como las 12 y 45 Y llegando cerca de mi casa Siento como alguien me mira y volteo Y son dos personas en una moto El que iba atrás levanta el pie y se lo pega a mi moto al pegarle pues yo me voy de lado, o sea me tira, cuando yo me levanto pues porque me di bastante duro en la cabeza, yo todavía siento el, el, la tontina en mi cabeza, eh, volteo a mirar y el muchacho está, se me lanza encima y me quita el bolso. Y Leider, quien es comerciante, asegura que en su bolso tenía dinero en efectivo, su celular, los documentos de su hijo y los propios. Cuando se encontraba en el piso, rogaba para que le devolvieran la billetera, pero los dueños de lo ajeno no la escucharon. Pues como yo, mi hermana, mi papá va, va a ser entubado, va para la UCI, pues yo dije, no, voy a llevarme 300 mil pesos, de pronto mi papá necesite algo. Los guardé en mi billetera y cogí mi bolso. Dentro de mi billetera tenía la tarjeta de identidad de mi hijo, mi cédula, tenía mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. Eh, y, y pues yo guardé la billetera en mi bolso y me fui. Claro, me robaron los 200 mil pesos, me robaron mi celular... La mujer, visiblemente herida por este hecho, hace el llamado a las autoridades para que ejerzan más control frente a esta situación, ya que sintió temor por su vida y se encuentra aturdida por el golpe que además recibió en la cabeza. Pues el llamado que le hago es que pues, estén más pendientes de la comunidad. ¿no? En el trayecto, mientras yo venía del hospital hacia mi barrio, María Eugenia, en ningún momento encontré un policía. Y fue un trayecto larguito, y ni un policía por ningún lado. Y pues tarde la noche uno de pronto puede llegar a salir por una enfermedad, por alguien, pues no se puede porque los delincuentes no permiten que uno salga. La víctima de este nuevo hurto registrado en la ciudad hace el llamado para que el que encuentre los documentos suyos o los que estén a nombre de Pablo Javier Martínez Corso se comunique al número 323-433-7122. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cambiense a energía solar. Escriban al WhatsApp 30-797-6403 y soliciten su cotización. Innova Solar S.A.S. Los invitamos a visitar nuestra página en internet, nos encuentran en www.enlacetelevisión.com, allí estamos también para ampliar estas y otras informaciones de su interés. Hacemos una primera pausa en Enlace Noticias, ya volvemos con más información. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM aseguramos. Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barra en Cabermeja. Ahora nos pueden encontrar en el Barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada, afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. Foro presente y futuro de Ecopetrol de cara a la transición energética, este 26 de mayo en el Hotel San Silvestre a partir de las 8 de la mañana en Barranca Bermeja, invita Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Madrugón en los autoservicios La Quinta, detergente Ariel por 2 kilos 9.990 pesos, crema de whisky Baileys más 2 minis 49.990, detergente Rindex por 2 kilos 8.990, arroz casanare por 5 libras 7.490, aceite de girasol Cali, 8.400 pesos.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 En la Comuna 5 de la Barranca Bérmica Centenaria estamos construyendo Multipark en La Esperanza, un lugar extraordinario donde se respira paz, donde nuestra niñez y juventud podrá jugar fútbol, rugby y ultimate, donde podremos recrearnos, reactivar la economía, en un escenario que gracias a nuestra gestión logramos materializar con el aporte de 5.854 millones de pesos del Ministerio del Deporte y 1.208 millones de pesos que aportamos para que esta obra cuyo avance del 88% muy pronto la podamos disfrutar. Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Maya.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 Madrugón en los autoservicios La Quinta. Harina de trigo Haz de Oro, mil pesos. Salsa de tomate El Huerto, 4.990. Detergente Fat Floral, 9.990. Detergente Puro Líquido Ultra Floral, 6.900 pesos. Salchichón Cerberón y mil 12.700 pesos. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta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 Homenaje a la mujer Cafaba, vive una noche de humor y diversión con José de Colombia y Lucho Torres y la animación musical de Luis Carrabelo y Poncho Vacías. Este sábado 4 de junio en el Salón y de Club y Fantas. Valor de la boletería para la categoría A, 9.900. Categoría B, 19.800. Adquiere tus boletas en el Instituto Técnico Cafaba, Carrera 17, número 5133, Barrio Colombia. O llámanos al 304-527-5566. Cafaba, Patrimonio de los Barranqueños. Madrugón en los autoservicios La Quinta, Harina de Trigo haz de Oro, mil pesos, Salsa de Tomate El Huerto, cuatro mil novecientos Detergente Fat Floral, nueve mil novecientos Detergente Puro Líquido Ultra Floral, seis mil novecientos pesos, Salchichón Cerberón y Cenú, doce mil setecientos pesos.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 Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Seguimos con más información. Más de 37 habitantes del asentamiento Humano Lucero denuncian que hace más de 16 días se encuentran en sus viviendas sin el servicio de energía eléctrica. La periodista Dailin Vázquez nos tiene toda la información. Dailin, buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio a todos los que se conectan actualmente con Enlace Noticias. Los saludamos a esta hora desde el asentamiento El Lucero, donde más de 37 familias se encuentran reclamando a la electrificadora de Santander la luz para este sector. Nosotros en días pasados teníamos el alumbrado eléctrico, pero a, en un corto que se hizo en Las Cabañuelas del barrio Brisas de la Paz, pues no nos dejaron pegar los habitantes del barrio Grisas de La Paz. ¿Y qué le estamos pidiendo? Que nos ayuden para colocar la luz aquí en el asentamiento de Lucero. Porque hay personas, hay tercera edad, niños que necesitan la luz porque viven de la nebulización. Y entonces eso les estamos pidiendo, sea la electrificadora que nos ayude. ...a que nos instalen la luz, porque ya tenemos más de ocho días que no tenemos el alumbrado público. Esta comunidad lleva aproximadamente más de 15 días sin luz en sus viviendas. Solamente piden el acompañamiento de la electrificadora para que reinstalen nuevamente el poste de luz, la electricidad. Eh, estos ocho días para mí han sido días difíciles, días de calor, días de que unos se están riendo por allá... ...mientras nosotros también estamos sufriendo... Como todos debemos de ser familia, tenemos que apoyarnos y pues esto debe ser reconocido y visto allá aquellos... ...grandes que también reconocen que la necesidad es de todo. Según los habitantes pasaron un comunicado a la electrificadora de Santander... ...pero aún no han obtenido una respuesta clara de lo que va a pasar con la luz de sus viviendas. Ellos, esta entidad, les dijo que en aproximadamente 15 días... ...pero ellos llevan ya 15 días sin luz, lo que sumaría ya un mes sin luz en estas casas. Dijeron que dentro de 15 días nos daban las respuestas... ...y la verdad es que ya es mucho, o sea, ya llevamos como 12 días... ...para esperar 15 días más me parece que es demasiado y la necesitamos muy urgente en verdad la luz ya nosotros pasamos la, la solicitud pero en el momento no hemos tenido respuesta y eso fue lo que nos dijeron que dentro de 15 días, la verdad 12 más 15 casi sería un mes completo a mí en lo general se me dañó casi todo lo que tiene la nevera. Por parte de enlace con la comunidad estaremos buscando a la electrificadora de Santander para que nos hable sobre qué ha pasado con estas comunidades y sobre la energía cuándo la van a instalar en la misma, esta es la invitación que hace por parte de enlace con la comunidad, si usted tiene alguna denuncia en su vivienda o en su barrio nos puede hacer el llamado a nuestro número telefónico que lo van a encontrar aquí en pantalla, sigan con más el estudio muy buenas tardes Gracias Ailín por la información, el gremio de volqueteros de Barranca Bermeja, Sabana de Torres y Yondó se declaró en asamblea permanente, la vocera entrega declaraciones Las empresas de transporte de carga modalidad volqueta de los municipios de Yondó Sabaneto, distrito de Barranca Bermeja, con sus corregimientos, el centro, el llanito, y Lizama, y el sector urbano, se encuentran en asamblea permanente debido a los, a los no pagos justos, a pesar que la normatividad dice y reza que se, debe, que se debe establecer que se hagan los pagos justos, que en ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo de los costos eficientes, se ha venido trabajando con Ecopetrol hace cinco meses sin resultado alguno. Hay, una sola, hay un solo círculo vicioso que Ecopetrol dice que los responsables son los contratistas y los contratistas dicen que Ecopetrol no les paga. Hoy acudimos ya a la Agencia Nacional de Hidrocarburos debido a que quienes están afectando y llevando al desequilibrio económico a cierre de muchas de las empresas, cooperativas, asociaciones y al deterioro del parque automotor, de los diferentes dueños de vehículos de estas bolquetas al detrimento patrimonial, sin poder reparar ni volver a constituir el parque automotor. Hacemos una segunda pausa en Enlace Noticias. Ya regresamos. Llega Gran Madrugón de los Autoservicios La Quinta, desde el martes 17 y hasta el viernes 20 de mayo, 10% descuento en todo el supermercado, además descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más.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 Madrugón en los autoservicios La Quinta Whisky Bucanas Master 129.990 Pantajado Guadalupe Mantequilla 3.990 Límpido Regular 5.600 zucaritas Quelos 9.990 Camarón Titi con Convena 15.950 Vuela Vio En Multensa celebramos los 100 años de Barranca Bermeja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 Madrugón en los autoservicios La Quinta, six pack de leche entera Leche San, 19.990, Galleta Saltina por 5 tacos, 4.800 pesos, Milo Doy Pack por 250 gramos, 7.500 pesos, Nescafé tradicional 16.400, 30% descuento en toda la línea Pasta Gabasa por 250 gramos. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. En la información deportiva, conozca cómo desde casa pueden realizar ejercicios bajo la asesoría del entrenador Lam Henry Morales. El trabajo para el pecho, pectoral y dorsal, así que vamos a hacer fortalecimiento, pero unilateral. Vamos a seguir usando nuestro tubo elástico, que lo tenemos anclado allí en un lugar donde lo podamos anclar, en la puerta, en la ventana, en cualquier mueble, donde podamos anclar una parte de nuestro tubo para trabajar con el extremo contrario el fortalecimiento específico para pectorales y dorsales así que vamos a los ejercicios bien vamos a trabajar inicialmente con pie de apoyo intercambiado o sea vamos a poner delante un pie y detrás el otro la mancuerna de agarre debe estar del lado de la pierna que está en la parte de atrás para que nos sirva la pierna de atrás como el empuje que estabiliza nuestro torso para transmitir la fuerza al pecho en este caso sujetamos la mancuerna con la mano derecha y mantenemos el pie derecho atrás, el pie delante, el izquierdo delante para hacer el empuje, importante el hombro y que el brazo estén en inclinación, que no se vaya a pasar por arriba del hombro sino que esté en inclinación hacia abajo para hacer el siguiente ejercicio que es el empuje, hacemos la flexión hasta atrás del codo y luego lo extendemos hacia adelante como pueden ver unilateralmente, vamos a hacer 10 repeticiones de este ejercicio, importante mantener aquí el torso firme, que el cuerpo no se mueva adelante y atrás, sino que sea mi brazo el que haga el estiramiento del pectoral y la contracción cuando hago el empuje hacia adelante. 9 y 10. Y cambiamos la posición, tanto del tubo a la mano contraria y los pies también. Cambiamos la posición del apoyo y continuamos acá. Eso es, mantener el abdomen firme, buena postura, pecho afuera. 5 más, 4, 3, 2, 1 y cambiamos a los ejercicios de dorsales. Para el siguiente vamos a ponernos de espaldas al tubo, prácticamente le damos la espalda para que vean bien el ejercicio. Esto yo me voy a voltear para que perciban bien el ejercicio como lo empezamos a trabajar. Pies separados, espalda controlada y hacemos el estiramiento y la contracción escapular. Aquí es importante que el antebrazo haga un giro, agarre hacia abajo, agarre hacia arriba, o prono y supino, es importante esto, ahorita vamos a ver cómo se hace el movimiento específicamente para la rotación del antebrazo, vamos a seguir haciendo la contracción de la escápula, dos más y cambiamos la posición del lado, lado contrario acá, tracción y estiramiento, tracción y estiramiento. Eso es, cabe anotar que la espalda debe estar controlada, el abdomen firme, la posición de las rodillas un poquito flexionadas para mantener un buen balance en el tronco. Muy bien, descansamos, podemos realizar perfectamente 4 o 5 series de este ejercicio, tanto del empuje pectoral como de la tracción dorsal. 4x10 trabajamos toda la parte superior. Con estas recomendaciones y asesorías de Lange Henry, despedimos nuestra presente emisión de Enlace Noticias. Recuerden nuestra nueva cita, muy puntuales. Ya saben, desde las seis de la tarde con más de Barranca, Verbeque en la región. Feliz tarde.